Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a un nuevo análisis. Y bueno, decía Terencio, allá hace muchos, hace miles de años, decía la sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir. Y bueno, eh, es lo que intentamos, eh, digamos, adivinar continuamente, no, en prever lo que, lo que narices va a venir y lo que va a pasar mañana ha pasado, no lo sabemos. Lo que va a pasar dentro de un año, creemos que lo sabemos. Y podemos proyectar. Podemos proyectar en base a esas cosas. Entonces, eh, una parte del enfoque que le quiero dar al canal, además de pues, eh, cada, cada día el, este análisis de, de tener... Bitcoin cada día analizado, eh, ver un poco qué pasa con el mercado, sino ir viendo, primero estudiando los proyectos que hay ahora mismo en el mercado, las realidades, cuidado, porque no todos son proyectos, que hay cosas que son realidades. ¿no? El proyecto de no sé qué, y no es un proyecto, ya es una realidad que está trabajando, ¿vale? Entonces, ir eh, desgranando un poquito esos proyectos y cómo podemos aprovecharnos en previsión de... En el vídeo de ayer yo os decía... Muchos no llegaron a eso. Si no lo has visto, te aconsejo que vayas para atrás. Pero, os decía, eh, ¿qué haríais si eh, os dijera que tenéis un valor, X, lo que sea, donde tú introduces tu cartera y al año tienes un 100% de beneficio? Nadie ha dicho, no, no, yo gano más con el trading. Entonces, eso me sorprende. Vale, eso me sorprende, eh, por un lado, porque sé que hay gente que, de vosotros que es cabroncetes, que os habéis callado como perras, que sí ganáis algo más con el trading evidentemente, pero eh, tampoco todas las respuestas que he tenido al respecto han sido, ¿dónde narices hay que hacerlo? Lo tenemos delante de nuestras narices, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a estar estudiando vale para intentar, de alguna forma, eh, mejorar. ¿Vale? Mejorar nuestra cartera, mejorar nuestra percepción real del mercado y en algunos casos dejar de juguetear con un porcentaje tan alto de nuestra cartera en el trading y dedicarle ese espacio al ahorro, al hold que merece, pero que también merecen mmm, algunos proyectos, algunas criptos que están ahí y que, oye, a lo mejor entendiendo qué son, de dónde vienen y a dónde van, podemos ser capaces de, digamos, aguantarlo más, ¿no? Eh, había había un, una, una frase que decían por ahí, ¿no? La gente, la gente me pregunta, ¿por qué te arriesgas a, a esto, a lo que sea? no y dice, es que para, a morir. Y dice, pues Es que para mí esto es la vida. Entonces, eso es, yo entiendo que eso es el trading. Es decir, a mí el trading me da mucha vida y por eso lo hago. Eh, la motivación diaria, ese cash de, de, del día a día, ¿no? Eh, pero... Sí que es cierto que si somos previsores, y lo hemos estado demostrando con trades a largo plazo en el canal, y llevamos las cosas a buen puerto, conociendo qué narices tenemos delante y qué posibilidades tiene, seguramente en el transcurso de X meses, de un año, de 18 meses, de, no sé, de, pero vamos, una media de un año, podremos duplicar nuestras carteras. Y eso es lo que vamos a intentar buscar en la comunidad. Evidentemente teniendo ese canal VIP, no puedo dar todo aquí. Voy a hacer vídeos específicos para la gente del VIP. Creo que es importante eh, darle esa vuelta, porque hay que... Eh, yo premio a la gente que, evidentemente, a mí me ayuda también, porque eh, no es nada del otro mundo, pues ocho pavos, 10 pavos al mes, con, con, no es algo que, que sea una locura, pero, oye, me ayuda mucho, me ayuda a seguir con el canal, me ayuda a seguir mantener los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues to, todo esto tiene detrás mucho más de lo que parece. Aparte, además de tiempo, porque lo más bonito y lo más preciso que tenemos, siempre os lo he dicho, es el tiempo. Entonces, vamos a darle dos vueltas en la comunidad en general y en el VIP en particular. Eh, vamos a empezar a, a planificar esa fecha que ya todos tenemos en mente, en la cual todo este mercado haga ese punch o primer punch, <risa> primer punch que hará en su día. Eh, y vamos a planificarlo y vamos a enfocarlo hacia esos proyectos que quizás nos puedan dar chicha como dije hace eh, tiempo también vamos a empezar a entrar en algunas eh, ventas privadas cosas muy, cosa buena ¿por qué? porque una venta privada evidentemente no te da un 100% te da muchísimo más las que acertemos, porque seguro que en alguna fallamos y la pinchamos, pero este mundo es así eh, habrá proyectos que salgan adelante y hagamos un 25% Habrá otros que hagamos un 9 ya otros que hagamos un 0. Pues, ¿qué le vamos a hacer, chico? Esto es así. Pero con que aceptemos solamente uno que nos haga un 10, ya ha sido por meterla la cuezo en otros 8. <ríe> ya está, tan sencillo como eso. Entonces, bueno, es un poco donde tenemos que empezar a, a hurgar. No obstante, ¿qué tenemos adelante? Una crisis económica galopante, eh, viene una subida de tipos de interés importante, Bitcoin se enfrenta a un gran reto con el tema de crisis económica junto con, porque él nació después de una crisis económica. Lo hemos, lo hemos estado hablando, chateando también en el canal y Bitcoin nació después, después de una crisis económica. Eh, la gente dice, no, no, es que esa crisis no pasó, ya, ya. Pero una cosa es lo que nos pasa a nosotros en nuestra economía día a día y otra cosa es lo que pasa en los mercados. Y en 2011 los mercados se la, la, ya se, los, se la soplaba la crisis del 2010, o sea, del 2008, perdón. 2007, más bien, verano 2007 ya estaba empezando a joder la marrana, pero bueno, 2008. Entonces, la realidad es que Bitcoin nació posterior a una crisis, que sí, es que en 2018 subieron los tipos de interés. Nada, en 2018 jugaron un poquito con los tipos de interés para regular un poquito y punto pelota. Nada que ver con esto y encima lo viene todo en un mix con una crisis de, de materiales, de materias primas, de absolutamente todo, una guerra muy rara por en medio. Eh, o sea, se enfrenta a un reto importante, y bueno, pues vamos a ver si es capaz de, de salir adelante, lo primero, y realmente de, de, de ser ese valor que queremos, pero eso lo será en todo caso después, de momento a mí no deja de ser un valor especulativo, eh, que, que se mueve mucho, el resto de criptomonedas ni os cuento, claro, ya lo sabéis, que lo vamos a contar a estas alturas, eh, y es por lo que estamos en este mercado, volatilidad, velocidad, dinamismo a la hora de mm, gano o pierdo. Una vez gano, otra vez pierdo. Esto es así. Quien nos diga que siempre gana, ya lo digo yo que falso, mentira, trola <ríe> Así que, en fin, vamos a ver Bitcoin y vamos a ver el resto. Aunque estamos en fin de semana, un poquito raro, pero no hay cositas ahí. Comenzamos. Y dale a la campanita pues lo dicho, suscríbete y dale a la campanita porque a ti no te cuesta nada es totalmente gratis y bueno, pues a mí a lo mejor hasta me ayudas, me motivas y conseguimos ir a algún lado, bueno, de momento eh, perdimos esta línea de tendencia, de mínimos está, aquí está marcada rara está marcada muy rara, ¿por qué? pues porque está en diario, ¿vale? diario, toque toque y toque a los cuerpos. Y dejamos una segunda línea trazada por un toque. Y un toque ¿vale? a estas supermechas que hicimos en su día. Entonces, bueno, en eh, la pérdida parcial en diario. ¿vale? Ayer intentó, se quedó ahí al borde. Ahora está intentando recuperarla como diciendo hoy que no me quiero perder eso. En cuatro horas, la vez anterior que lo perdió, tiró hacia arriba. Subió hasta la media casi casi de 200. Eh, esta vez a lo mejor hace algo parecido. ¿Vale? Porque aunque sean cuatro horas y suba, y bueno, pues eh, digamos que abra un gap, ¿vale? Abra un gap con los futuros del CME que cerraron eh, aquí un poquito raros, en 39.455, ponen pues aquí, no sé, en más o menos, estamos 400 dólares más arriba de esa zona. Eh, bueno, pues vamos a ver si abrimos un cap y luego ya lo tenemos que cerrar más adelante, ni idea. Ya veremos a ver de aquí a que abran el domingo por la noche, pues veremos a ver cómo reaccionamos todos. Eh, los mercados ahí tienen unos días ahora de reposo, pozo, no pozo, ya no sé. Yo creo que le va a venir incluso bien el parar un poquito. Eh, veremos a ver cómo arrancan y qué jornadas se hacen, si se hacen jornadas partidas, medias jornadas o no, el lunes. De todas formas, Bitcoin ahora mismo está en día sábado, eh, relajadito, no está pasando nada, simplemente está intentando defender esta posición. No hay volumen, ¿vale? No hay volumen, pero no hay volumen no hoy, sino que ayer, ¿vale? Fijaros cómo en esta última vela de cuatro horas eh, ya el volumen dejó de, de existir en el momento que nos separamos de los futuros del CME y a partir de ahí estamos planos, planitos, de una forma diferente, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, eh, Fijaros que también estuvimos aquí la semana pasada y no pasa y luego se vuelve otra vez a la vida y esa vida ya la iremos viendo. De momento, lo que es la dominancia de Bitcoin, bueno, pues ayer pegó un bajonazo y hoy ha estado subiendo un poquito, ahora baja, ahora está, está un poquito tonteando para no perder esa zona de mínimos que queríamos perder, pero no cabroncete, no la pierde. Y el total market ha subido un poquito. vale Tenemos aquí una, un mini martillo. ¿Vale? ¿Y cómo nos afecta eso? Bueno, el, igual, el, el, el oro está aburrido, está totalmente plano, el resto de las acciones tokenizadas también pero, pero, vamos a ir aquí al porcentaje de ganadores, perdedores. Primero, en el lado de los perdedores, perdemos más bien poco. Perdemos más bien poco, ceros, unos, un poquito de dos, y la este, que no vale para nada, y la library decades, que es dinero gratis, y bueno, pues, bueno, algo nos dará. Y el Bitcoin, que no vale para nada, o sea que, esto que estos pierdan no, no nos dicen nada. Pero en el lado positivo tenemos a los monitos, a los apes que siguen ahí haciendo de las suyas. Muy bien, porque estos tres días positivos, un retroceso y otros dos días positivos, rompiendo estos máximos relativos anteriores, está fantástico. OGN, OGN, atentos, porque eh, está haciendo. Si, a ver si llega a la línea de tendencia que tenemos aquí marcada, ¿vale? Se estaría muy muy bien. Y. Ya lo he intentado esta vez, ha caído, ha caído haciendo un mínimo superior a este anterior. Vamos a ver cómo cierra, porque en estos tres días podría venirse a la zona de 0,76 otra vez intentar llegar incluso a los 0,80 donde tiene este máximo relativo anterior. Vamos a ver qué tal lo hace, estaros muy atentos a OGN, porque está muy, muy, muy bien. Y hoy lo está haciendo de maravilla. Los cortos de Bitcoin suben un 10%, eh, ya ha roto, está intentando confirmar por encima de la media de 200. Mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidadito con esto. Eh, sobre todo los que estáis trabajando en futuro, ¿vale? Yo personalmente ahora mismo estoy... Hasta que no veo una oportunidad clara, ya sabéis, los futuros los utilizo solamente en ese caso. Si no, a ver, a ver, de vez en cuando sí, ya lo reconozco, me la juego. Pero no es lo... ¿vale? No es lo suyo. Eh, Dot, también, muy bien, lo está haciendo muy bien. Un, prácticamente un 5%, intentando partir esta pana anterior y la EMA 20, ¿vale? Esta EMA 20 o los que tengáis la EMA de 21 eh, la está empezando a pasar es muy buen síntoma eh, Bit2Me, bueno, pues por aquí está eh, felicidades a ver si consiguen salir de este hoyo en el que se han metido, Pero bueno es una empresa española y, y le deseamos siempre lo mejor eh, Velas por aquí andan en Bitrex claro, eso es lo que tiene que, como están en Bitrex y están, pues lo tenemos ahí un poquito un poquito raro, a ver quién gana si con Coin o Bittrex eh, Radius Iris Monero 324, muy bien. Él sigue, ¿veis ¿vale? Monero cómo sigue? Pa, pa, pa, pa. Es una subida hiper consolidada con velas muy pequeñas. ¿vale? Y ahí, ahí, ahí, trabajándoselo poco a poco, muy bien. Lo está haciendo muy bien, no para de subir, genial. Eh, ARDR también un 3%, está bastante bien. Desde que hizo este apoyo con una falsa ruptura de esta zona de soporte volvió al alza, volví a chequearlo y para arriba es muy buena señal que haya chequeado una vez, haya chequeado dos veces y siga subiendo eh, y bueno eh, luego el resto estamos en tres, en dos eh, acumulando, pues bueno, melos por aquí también, intentando hacer uno y dos suelos para intentar volver otra vez a la zona de resistencia que tiene ahí marcada eh, hay un poco de todo y vuelvo a repetir lo que, lo que digo, Cava lo está haciendo muy muy bien, fijaros los días que lleva, está, está espectacular, rompiendo este máximo relativo anterior, rompiendo esta zona de soporte donde se apoyó aquí, en este punto donde fue resistencia, ahí está muy muy bien, haciéndolo bastante bien. Eh, si el mercado se está yendo a la mierda, ¿qué narices hacen las altcoins así? Es verdad que sábado sabadete, día de altcoins, CAKE también sigue acumulando. ¿Vale? Subida, pa, pa, pa, pa, pa, pa, a ver si rompe esta línea de tendencia, muy atentos igual, igual que os he dicho antes con eh, OGN, ¿vale? También muy atentos con Cake, hace tiempo ya que, que, bueno, pues lleva haciendo un buen dibujo y la ruptura de esta línea de tendencia en condiciones a por la media de 200 y ruptura posterior de media de 200 debería ser la, la caña, pero no creo que vaya a romper la media de 200 de golpe cuidado, también lo digo, debería de consolidar bastante más, y puede haber una caída posterior del mercado, porque está Bitcoin y está el mercado, ya sabéis cómo está. Eh, a mí hace gracia ¿no? oír a mucha gente ahora decir no, bueno, es que Bitcoin Bitcoin cae por culpa del resto del mercado. Nos ha jodido. Y Amazon cae por culpa del resto del mercado. Y, y todo cae por culpa del resto del mercado. Es que, no sé yo no sé qué parte del capítulo de la economía básica se habían perdido en el que Bitcoin se iba a desligar de la economía eso es una falsedad, una mentira que han estado durante años metiéndole a mucha gente en la cabeza ahora empiezan a decir, bueno, claro es que hay mucha correlación, tal ya, ya, pero es que la lista de cadáveres que habéis dejado por detrás, haciéndoles pensar que era otra cosa distinta, jodo macho, ostras eh, cortaros un pelo con esas cosas entonces, bueno, empezar a ser eh, realistas con la economía, con los valores que tenemos y ya está. Y ya está, si es, lo, si es lo que hace falta. Gente realista para que la gente sepa dónde está y gane dinero de verdad. No que haga el chorra, siempre venga, no, es que, es que no hay más que, bueno, es que más, no hay más que comprar, no existe más que la compra. En fin, pero bueno, todos somos amigos, yo os quiero a todos, a todos. Hasta, hasta los que me ponéis a parir, no me importa, si es que yo soy así. De bueno, entonces bueno, tenemos muy buenos beneficios está bastante bien, resistiendo muy muy bien, y en la parte contra el Bitcoin bueno, pues tenemos aquí, bueno, vamos a ponerlo al revés porque si no, eh, me, yo me puedo. tenemos metal metal, está haciendo un escalón, otro escalón ya no sé qué hacer con él, o sea, es decir eh, se vende ya, no se vende ya, te hace aquí cuatro para arriba o chorreo para arriba, te hace aquí tres para abajo otro chorreo para arriba. Vamos a ver, está tremendo, ¿vale? está que sale. Eh, bueno, obviando los cortos, tenemos a OGN Kyber Network. Que, bueno, ya sabéis que para mí es de los favoritos, de los ganadores eh, totalmente de este año. Evidentemente, eh, no podíamos saber eh, que, que Kyber Network podía hacer esto. Podemos verlo en, muchas, en muchas, eh, muchos valores. Por eso digo que vamos a intentar estudiar todos estos valores para que en cierta fecha del año que viene bingo, empecemos y estemos bien posicionados ¿por qué? vamos a decir, vamos a planificar las cosas a largo plazo, pero sabiendo en qué valor estamos y qué hacemos con él, ¿por qué? y, y el ejemplo vale, os lo pongo en Kyber Network en enero tú compras Kyber Network ¿vale? y ahora mismo lleva ya un 367% ¿qué quiere decir esto? ¿que ha hecho un 100%? ¿ha duplicado tu cartera? sí, bien el 21 tú compras en enero Kyber Network y eh, a mediados de en mayo, ¿vale? Tú ya tienes un 226%. ¿Qué quiere decir? ¿Que te ha duplicado tu cartera? Sí. Bien, en 2020, en enero, tú compras Kyber Network y, eh, vamos a aquí, y te ha hecho un 735%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, mucho antes, ¿ha duplicado tu cartera? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, evidentemente, no, esto no siempre es así, ni es así con todos los valores, pero aquí tenemos un valor que durante tres años, comprándolo en enero y soltándolo en el momento que te ha hecho un 100% tu cartera, has duplicado tu cartera. ¿Vale? Como este ejemplo, hay <risa> unos cuantos, hay unos cuantos. Entonces, creo que vale la pena, y ponérmelo si me equivoco eh, en los comentarios, que nos centremos en saber... ¿En qué mercado estamos? ¿En qué valores podemos hacer estas cosas? ¿Qué valores podemos realmente hacer estas cosas? Por muchos motivos, aparte de el valor que sea, qué socios tiene, eh, qué competencia tiene, todas estas pequeñas detalles en los que decir, vale, pues esto puedo tener en mi cartera, esto puedo tener en mi cartera, de tal forma que, cuando llegue esa fecha, estemos bien posicionados, tengamos un buen equilibrio y hagamos un 2023-2023 apabullante. Aparte de eso, lo que nos debe ganar evidentemente a lo largo del 2022, que está el año complicadito, el jodido. Así que, bueno, espero que esta pequeña de, mm, conclusión de lo que mm, planificación podemos hacer, o sea, os guste y sea de vuestro agrado, ya me lo vais contando en los comentarios eh, Bitcoin, eh, en principio, poco hay que añadir eh, está, pues eso, veis intentando consolidar la zona, cogiendo a lo largo, a pesar de que ha bajado el volumen Pues bueno, él está ahí, tonteando pues cogiendo todo lo que sea horizontalizar y os digo una cosa vamos a ponernos en diario cuanto más tiempo esté Bitcoin aquí Pan, pan, pan, pan, pan. me da igual que sea más arriba, más abajo, no me importa en el canal, vale. Ahí si ahora lo vuelve a horizontalizar y se vienen estos mínimos, incluso estos mínimos de aquí abajo, y vuelve a caer abajo, y luego vuelve a caer arriba, cuanto más tiempo estemos en toda esta zona, mayor va a ser el pepinazo posterior, y eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Ahora bien, si no estás acumulándolo, Bitcoin, Ethereum y todos los que vayamos viendo a lo largo de los próximos vídeos, ¡ostras!, si estás jugando a la lotería continuamente, ostras, ¿juega a la lotería? Yo no te digo que no, yo ya lo he dicho, ¿no? la gente me pregunta, ¿por qué te rías a la muerte? Pues porque para mí esto es la vida y para mí eso es el trading, pero cuando no sabes, mejor cuidado, y si sabes, o creemos que sabemos muchas veces, creemos y, y nos meten las hostias que nos meten, eh, a lo mejor otra táctica o oh, mezclar, Mezclar ambas estrategias puede ser una solución espectacular. En cuanto a nuestro objetivo semanal, que aquí lo tenemos... <ríe> no es precisamente un doji bonito, pero todo lo que suba... Todo lo que suba, aunque sea un martillo invertido, en verde, <ríe> va a estar mejor que todo lo que baje en rojo. Mm, está la cosa un poquito rara. Y ya visteis la, la vela mensual, que está muy rara. Entonces, hay que intentar... Uh, apretar el culo y remar y empujar porque eh, está muy, muy cerca, está en media de 100, históricamente, una vez que se ha vuelto a tocar después de una cosa así es una castaña importante entonces, yo sobre todo por la gente nueva, que a mí me, me, me jode que entre mucha gente nueva al mercado, les hayan dicho que esto es una cosa, luego se dan cuenta de que es otra, y resulta de que se van para abajo y tienen que sufrir tiempo no te preocupes, no vendas guárdalo, aguántalo si has metido dinero que no debías, ajo y agua, es lo que toca un poquito, y esperar. ¿vale? ¿Por qué? Porque como vendas, seguramente después vas a tener que comprar más caro y vas a estar un poquito ello, ¿vale? que es lo que intentamos evitar. Pero bueno, esto es mi, mi aportación de hoy sábado, espero que os guste. Eh, mañana más, y a ver qué tal se va dando mañana el domingo. Chicos y chicas, como digo siempre, primer mucha cautela, pasar un buen sábado y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.